tomar magnesio y tomar potasio, los jugos verdes o vegetales verdes están llenos de magnesio y de potasio y estos relajan el sistema nervioso. El magnesio es un paliativo del estrés, se considera como uno de los minerales más importantes para la gestión del estrés y para enfrentar las enfermedades que derivan de él, como por ejemplo los ataques cardíacos, la hipertensión, la irritabilidad crónica y la depresión se potencia junto con la vitamina A. El estrés crónico es la principal causa de déficit de magnesio, además de una dieta pobre en nutrientes, comidas procesadas y transgénicos cultivados en suelos sobreexplotados y carentes de minerales. Una indicación de carencia de este mineral es irritarse fácilmente, fatigarse, perder la concentración, perder el interés por cosas que antes importaban, la depresión, etc. Ayuda a dormir mejor. La carencia de magnesio altera la melatonina, que es la hormona encargada de regular el sueño. Además, el magnesio regula las hormonas del estrés, lo que contribuye a un mayor descanso. Cuando estamos bajo estrés, el cuerpo prioriza el riesgo sanguíneo en los músculos para solucionar el peligro real o imaginario y paraliza las funciones fisiológicas, eleva el estado de ánimo, la serotonina que relaja el sistema nervioso y eleva el estado de ánimo depende del magnesio, sirve para tratar y eliminar la depresión, hidrata, es un electrolítico esencial para una correcta hidratación, en el canal le dejo toda la información acerca del cloruro de magnesio que es la forma como lo debe de consumir cómo se prepara, cómo se consume y todos sus beneficios para las 300 funciones en las cuales él interviene. Búsquelo así. Cloruro de magnesio salocomari. Las vitaminas son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, la vitamina B6 es necesaria para la producción de neurotransmisores. Las vitaminas B9 y B12 son cruciales para la multiplicación celular, para prevenir anemias y para los impulsos nerviosos. Es vital evitar las deficiencias de vitaminas y minerales. Consuma un suplemento que contenga las vitaminas y minerales de la A a la Z y de esta manera garantizará que tenga una nutrición lo más equilibrada posible, pero recuerde los suplementos no suplantan a los alimentos, solo los suplementan o los potencian. Si usted tiene un sistema nervioso excitado usted necesita una dieta que no contenga ni carnes rojas y que no sea alta en grasas y que no sea alta en sodio tampoco o sal. Ya que estos tres ingredientes excitan mucho el sistema nervioso. ¿Y cómo saber si usted tiene un sistema nervioso excitado? Pues estos alimentos en algún momento de su vida le caen mal. Por lo tanto, la mayoría de las personas tenemos un sistema nervioso excitado. Las comidas muy especiadas, picantes y calientes pueden empeorar sus sofocos. Asimismo la cafeína y el alcohol son potenciadores que pueden incrementar su frecuencia e incluso su intensidad. En el canal le dejo información sobre los superalimentos, tiene varios videos sobre ellos y sus beneficios para la salud en general, búsquelos así, superalimentos, salud con mar. Esta es la base de todo para que usted se sienta bien, inclusive no tenga síntomas de menopausia como los en mi caso. Yo solo siento muy ligeros sofocos que duran segundos y son muy, muy esporádicos. Me dan más que todo cuando me estreso un poco. Del resto, no he sentido nunca los otros síntomas porque llevo una vida sana y equilibrada, basada en superalimentos y vegetales verdes. Otro método muy eficaz es respirar profundo varias veces al día durante algunos segundos, inhale aire, aguante unos segundos y va soltando poco a poco y repite varias veces. Esto ayuda a evitar el estrés porque activa el lado pasivo del cuerpo. En realidad una respiración profunda y consciente es la base de la relajación, algo que debemos conseguir si queremos evitar síntomas de la menopausia tan frecuentes como los sofocos, la sudoración, los mareos, la fatiga o el insomnio. Además, aprender a respirar nos ayuda a mantener la ansiedad alejada, con lo que los trastornos emocionales derivados de la menopausia se reducen considerablemente. Al respirar profundamente podrás disminuir la temperatura en tu cuerpo y detener este detonante de bochornos. Es muy importante también tener una actitud mental positiva para tener calma y sobrellevar la menopausia de la mejor manera. Estudios muestran los gallinas que son las personas tóxicas, causan el cerebro una respuesta masiva de estrés. Ya se trate de negatividad, de crueldad, victimismo o simplemente un poco de inestabilidad. La gente tóxica genera en el cerebro un estado de tensión que debe evitarse a toda costa. Los estudios llevan demostrando desde hace tiempo que el estrés tiene un impacto muy negativo y duradero en el cerebro. Exponerse incluso durante unos pocos días al estrés perjudica la eficacia de las neuronas en el hipocampo, el área del cerebro responsable del razonamiento y la memoria. Semanas de estrés causan un efecto irreversible a las células cerebrales y meses de estrés pueden destruirlas de forma permanente. Las personas tóxicas no solo te hacen sentir terrible, también son letales para tu cerebro. La hidratación es vital para evitar que el cuerpo se estrese porque este necesita suficiente agua para producir energía. Con un extra de hidratación y la nutrición apropiada, se pueden reducir considerablemente algunos de los síntomas de la menopausia, como los sofocos, la sudoración o los mareos. El agua puede convertirse en tu mejor amiga durante la menopausia. Consume pepino, tomate, espinacas, apio, lechuga, melón, patilla para mantenerte hidratada. Tampoco debes abusar del consumo de agua, te dejo un video explicándote el porqué de esto en YouTube, búscala así, tomar agua en exceso salud con mal. Mantener una temperatura ambiental baja y evitar las bebidas calientes como el té y el café es lo más recomendable. La clave es huir de temperaturas demasiado altas, en ciertos espacios públicos no se podrá controlar, pero en casa o en el coche si sí es posible que puedas elegir. Asimismo, se sugiere evitar cualquier bebida que haga a la persona aumentar su calor corporal. Tomar el sol 15 minutos al día es una maravilla porque le sube los niveles de vitamina D, que es anticáncer y antidepresiva. Esta vitamina incluso le ayuda a dormir profundamente por las noches. Además, sabemos que el sol es una gran fuente de energía que nos revitaliza y equilibra nuestro estado de ánimo tan sujeto a variaciones durante la menopausia. La luz del sol es imprescindible para todas esas mujeres que ven cómo su estado de ánimo va decayendo al entrar en la menopausia y se acercan peligrosamente a la depresión. Si quieres ampliar más esta información y conocer todos los beneficios que trae para tu organismo la vitamina D además de estos, coloca en el buscador de YouTube Vitamina D Salud con Mari". La forma más sencilla de conectarse con la tierra es salir a la calle y colocarse con los pies descalzos o con las manos en un poco de hierba o tierra. Todo lo que usted haga para conectarse a la tierra, quitarse los zapatos, quitarse las medias y pararse sobre la tierra de 10 a 15 minutos es milagroso porque va a empezar a eliminar toda esa corriente que está allí acumulada ahora y que lo estresa. Es muy importante que mantenga un ritmo de vida dinámico. Busque alguna actividad que le guste y que le permita mejorar su forma física. Zumba, steps, senderismo, bicicleta… hay multitud de opciones. Y estando en cuarentena hay diversidad de videos en YouTube que te enseñan ejercicios para hacer en casa. Esto te ayudará a drenar el mayor estrés posible. La práctica de deporte o ejercicio puede disminuir los síntomas anteriormente comentados de la menopausia. También permite la segregación de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que harán que los cambios de humor, los sofocos y las alteraciones que sufre nuestro cuerpo sean más llevaderos. Se recomienda realizar caminatas a alta velocidad o media, dependiendo de la capacidad de la persona, senderismo o ciclismo por el componente aeróbico y porque si se realiza en medios naturales se multiplican sus beneficios debido a los factores de relajación y desconexión que esto implica. El descanso es una parte muy importante de su bienestar general. Si no duerme bien, todo va a estar mal. Si pasa varias noches sin dormir bien, empezará a notar las consecuencias. Es posible que no pueda mantener el ritmo de trabajo o de los quehaceres diarios. Puede tener problemas de concentración y de memoria. Por otro lado, si logra un buen dormir, su organismo tendrá más energía y su estado de ánimo mejorará, aliviando los efectos de los sofocos y el estrés que mayormente los produce. Si necesita mejorar su sueño, busque en YouTube mi video Insomnio Salud con Mari. Allí les dejo los remedios más eficaces para mejorar o eliminar esta condición. Espero que este video le haya podido ser de ayuda. Si es así, no olvide dejar su valioso comentario o sugerencia y suscribirse al canal dejando un pulgar arriba y que tenga, a pesar de todo, un feliz y maravilloso día.